que esa familia se mantenga unida en el dolor y en la tristeza y que Dios habrá de reconfortarle y que el ejemplo de Chino pueda eh, prohijar en el quehacer educativo y cooperativo para tener eh, muchos de sus ejemplos eh, resaltados y vividos en esta comunidad de San Francisco.